Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Lección 318 Yo soy el medio para la salvación, así como su fin. En mí, el Santo Hijo de Dios, se reconcilian todos los aspectos del plan celestial para la salvación del mundo. ¿Qué podría estar en conflicto cuando todos los aspectos comparten un mismo propósito y una misma meta? ¿Cómo podría haber un solo aspecto que estuviese separado o que tuviese mayor o menor importancia que los demás? Yo soy el medio por el que el Hijo de Dios se salva, porque el propósito de la salvación es encontrar la impecabilidad que Dios ubicó en mí. Yo fui creado como aquello tras lo cual ando buscando. Soy el objetivo que el mundo anda buscando. Soy el hijo de Dios, su único y eterno amor. Yo soy el medio para la salvación, así como su fin. Permíteme hoy, Padre mío, asumir el papel que Tú me ofreces al pedirme que acepte la expiación, la corrección para mí mismo, pues lo que de este modo se reconcilia en mí, se reconcilia igualmente en Ti. Yo soy el medio para la salvación, así como su fin. Amén.